Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día 26 de julio del año 2021 Al domingo 1 de agosto del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Este, pues, eh, vamos a empezar con la lectura Empiezo con las cartas de Doreen Virtue que son estas de acá Aquí en México el día primero de agosto, que es un domingo, van a hacer una encuesta para saber si el pueblo quiere que se enjuicie a los presidentes pasados por errores este, o delitos que hayan cometido. Lo cual es una estupidez, francamente, porque digo, si existe un sistema judicial y existen leyes, no se debería de preguntar qué es lo que quiere el pueblo, ¿no? Es una manera muy estúpida de limpiarse las manos este, AMLO para romper el Pacto. El Pacto es... Hay un acuerdo mutuo entre el presidente entrante y el saliente que es lo que se va a filtrar dentro de la opinión pública y que se va a proteger como secreto de Estado, ¿no? Y es como un delincuente le cubre la espalda al otro prácticamente. Entonces, bueno, este, la verdad es una estupidez. Pero bueno, como comentario y pues como reality show, digamos, o espectáculo, pues ahí, ahí va a estar. este Pues mundialmente ya están subiendo otra vez los casos de COVID. Aquí en México pues ya llegamos a los 16.000 casos por día. Y la verdad, este la gente no entiende. No entiende cómo, cómo funciona lo de la vacunación, pero parece que los gobiernos tampoco, porque deberían de apresurarse en vacunar eh, a la población que no está vacunada. Pero bueno, yo gracias a Dios ya estoy vacunado, los seres que yo amo también, entonces en ese sentido pues me doy por bien servido. Eh, utilizo también las cartas adicionales de Dorian Virtue, de la sanación con los ángeles, que son estas de acá. Y bueno, si es la primera vez que ves este tipo de videos o videos míos, eh, a través de estas cartas, antes llego a armonizar las cartas, pido que los mensajes angelicales se hagan presentes, y bueno, pues van saliendo las cartas, cada carta tiene un mensaje, pero se va ligando a un solo mensaje para toda la semana, y esa es la lectura o la interpretación de las cartas si llegas a hacer estas lecturas por tu parte guíate por tu intuición no puedes cometer ningún error todos los mensajes son positivos ¿Okay? entonces bueno empecemos para esta semana del 26 de julio al 1 de agosto la Virgen María nos quiere dejar saber action acción. así como que ya es tiempo de actuar ¿no? de tomar cartas en el asunto digamos y dice: Today I take action related to the priorities that I have previously put off. Hoy eh, pongo en acción o tomo acción en cuanto a las prioridades que dejé a un lado anteriormente. Esto se refiere a que, bueno, tal vez por cierta situación este, has puesto pri en prioridad una situación que no te concierne a ti personalmente, sino a otra persona, y como que ha estado enfocado la energía en eso. Y ahorita la Corte Celestial nos pide nuevamente retomar la atención para nosotros y poner en prioridad qué acciones vamos a tomar. ¿no? Y el coaching ontológico, ya no me acuerdo, creo que son 15 campos los que utilizan ¿no? en cuanto a familia, amistades, este, relación de pareja yo solito este deporte, música ¿no? meditación o sea, varios campos pues no y a veces nos descuidamos eh, como decía anteriormente por estar apoyando a otras personas y entonces bueno, ya es tiempo de ya hiciste lo que tenías que hacer ahora regresa la atención a lo que eres tú y tu vida y tú eres prioridad y te descuidaste un poquito, o, o descuidaste tus prioridades, entonces, vuélvete a enfocar en ellas, ¿no? Y eso también puede ser que no sea porque te hayas descuidado por otros, pero por la situación misma de la pandemia, ¿no? Puede ser que ahorita ya estás vacunada o vacunado, ya haya pasado el tiempo adecuado después de la vacuna, que va variando según la vacuna, y ya te pidan ya sal de casa, ya te, te, te, haz lo que no puedes hacer anteriormente desde casa. En mi caso, por ejemplo, el, el, el día de ayer, fui a México a una galería que se llama Bernardini, que es un fraude absoluto, y lo digo así públicamente. El dueño se llama Diego Bernardini, que hizo una convocatoria el año pasado, en septiembre, octubre, se este, metieron uh, papalotes honrando al maestro Toledo, de aquí de México, que ya falleció. Y pues la idea era eh, que muchos artistas participaran, intervinieran estos papalotes hechos a mano desde Oaxaca. Y bueno, la cuestión es de que pues, participaron, se supone que iban a ser 500 artistas y fueron mucho más. Y estuvo sobrepasado la situación, estuvieron mal organizados, que bueno, eso no, no, no se puede culpar. Este, y bueno, yo mandé mi papalote en septiembre, octubre, iba a participar los papalotes en una subasta de arte, donde una tercera parte era para la galería, una tercera parte para el artista y una tercera parte para la Cruz Roja Nacional, con diferentes sedes. Bueno, entonces, pues yo con mucho gusto, siendo algo altruista, participé, igual que otros artistas, y bueno, pasaron los seis meses, esto es marzo de este año, y pues todavía estaba la pandemia, todavía no podía salir de casa, entonces a través de WhatsApp, de teléfonos y correos, pues pedí que me regresaran mi obra, si no se vendió, pues lo normal es que la devuelvan, ¿no? Bueno, en realidad puras largas, ahorita pues estamos en julio, y ya una vez vacunado dije, bueno, este es uno de los pendientes, tengo que resolver esto personalmente porque no llego a ningún lado, ya con Whatsapps y llamadas y pues me dan puras largas y sí, fíjate, y puras excusas. <coughs> Indagando más antes de ir ayer a México <coughs> y al haber contactado a varios artistas, resulta que este Diego Bernardini es el mejor, mayor defraudador y estafador del mundo de arte este, su galería la puedes encontrar en Facebook en diferentes lugares y bueno, parece que es una galería de prestigio y este que maneja buena obra de arte pues resulta que este de lo que me han comentado eso a mí no me consta pero de lo que me han comentado este ha falsificado obras ha vendido obra falsificada en respecto a los papalotes pues ha quedado con la obra de los artistas no, las, no la quiere devolver es, le pone 10 millones de peros a la situación y bueno, somos muchísimas personas involucradas en esta problemática y yo fui para pues, pedir de regreso a mi papalote con toda la razón del mundo y llego a la dirección de la galería que es Aristóteles 26 en Polanco en la Ciudad de México y Pacatelas vacío el lugar abandonado. Entonces contacté a un artista que sigue participando con Diego Bernardini, la verdad no entiendo bien por qué, pero bueno, cada quien. Y este le hablé por teléfono, le dije, oye, parece que se cambiaron. Y me dice, sí, se cambiaron a otra dirección. Se pasaron a Molière 324. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, me dirijo a ese lugar. Pues nada más había un timbre, Edificio totalmente cerrado, sin publicidad, sin nada, sin un letrero, nada. Pues toco y junto a un banco, que de hecho parecía la extensión del banco, y pues ya me contesta un policía. Y entonces ya le digo, vengo a la Galería Bernardini, así como no pase, regístrese, tercer piso. En pocas palabras, este cuate salió huyendo a esta dirección, donde está escondido, y... este... De mala gana me dejaron pasar. Hablé con una de sus asistentes, Isabel. Bueno, resulta, en pocas palabras, según ella que iba a interceder para que el lunes ya este, el supervisor interviniera también y me hicieran el favor de regresarme mi obra. Este, Pues yo le dije, mira, yo vengo de, en plan de paz, no vengo a pelearme pero es la última vez que me vas a ver presencialmente. Yo no voy a estar persiguiendo ni a Diego Bernardini ni mi obra y te lo pido que me regresen sin mayores este, trastornos mi obra y si no lo hacen, pues ya procederé legalmente y no solo yo, sino tengo ahí a 30 40 artistas que también están en la misma situación y aparte sé de otros artistas que ya han demandado a este Diego Bernardini. Y bueno, ya. Entonces esto, digo, ya les pasé todo el chisme, pero bueno, a lo que voy es, esto era tomar acción, ¿no? O sea, y el ejemplo de, tal vez algo te distrajo anteriormente, pues igual el día de ayer dieron de alta a mi papá, tuvo una microcirugía de espalda, tiene casi 90 años y pues mi mamá también ya no coordina muy bien muchas cosas la escritura por ejemplo, no puede escribir un cheque entonces sí la puede firmar todavía entonces bueno, fui a México a, a ayudarles en todo el rollo administrativo para darse de alta del hospital etcétera, ¿no? entonces bueno, apoyarlos emocionalmente pero hay, bueno, hay 10 millones de dinámicas más todavía ¿no? que no, no voy a entrar en detalle en ellas pero bueno, mi atención estaba enfocada primero en, en yo pintar y la pandemia, ya una vez vacunado era ok, ya puedo tomar acción una de las acciones era la cirugía de mi padre y ya que estaba resuelto eso, ok, entonces aprovechando de una vez resuelvo lo de la galería ¿no? entonces eso es lo que nos está diciendo esta carta ¿no? enfócate ahora en ti en tu vida, en tus prioridades y empieza a ser como una este una lista ¿no? de qué es importante para ti. Y en, como decía, estos 15 campos del coaching ontológico, en diferentes áreas de tu vida. En cada área así como que ok. ¿no? Como había mencionado en otros videos, ahorita ya me informé en cuanto a dónde poder hacer algo de ejercicio aquí en Cuernavaca. Y este, pues, me voy a meter a un club. Este, que me conviene en cuanto al precio lo que estaría más cerca está al doble y bueno, sé que tengo que hacer algo físicamente para mi cuerpo porque si, aparte de haber subido 10 kilos este, pues ya estoy en la edad en que tengo que hacer algo por el cuerpo pues, tan sencillo y ahora sí que ahí ni es vanidad, es nada más bien por salud entonces esa es otra acción, ¿no? es uno de los pendientes que hay todavía Igual, bueno, en otro campo, ¿no?, que sería entretenimiento, bueno, pues ya tengo planeadas las vacaciones, que había comentado, y así te vas cada uno de los campos, ¿no?, toda la, la diversidad o la, la complejidad que nos constituye como ser humano. Entonces, ahí puedes hacer como tu lista de, ok, ¿cómo puedo mejorar esto?, ¿cómo puedo mejorar esto?, ¿no?, y bueno, pues lo mejor es apuntarlo, porque luego... Si lo tenemos nada más anotado mentalmente se nos va olvidando. Y así este, lo podemos manifestar con mayor facilidad. Me pasé 13 minutos hablando de la primera carta, Dios Santo. Bueno, prosigamos para el día lunes y martes. La, la carta dice Abundancia. Se repite nuevamente la abundancia de la semana pasada. Y dice Arcángel Uriel, exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Soy digno de recibir. Qué bueno, qué bella la carta, ¿no? Y ese es muy buen ejercicio. Eh, habemos personas que nos cuesta mucho trabajo recibir, yo ya lo he estado aprendiendo, todavía tengo que aprender un poco más. Este y hay otras personas que les encanta recibir y no son capaces de dar, que es la parte contraria. Entonces bueno, acá realmente es abrir los brazos de un extremo al otro, como en el video que sale del de libro canalizando los ángeles, ¿no? Y con mucho amor decir sí, gracias universo, recibo con amor todas las bendiciones, la abundancia, el beneplácito, ¿no? Y pues la abundancia es mucho de, ¿no? Mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho bienestar, mucha salud, mucha armonía, mucho dinero, ¿no? Pero hago hincapié que el dinero lo cuento al final. Porque mucha gente ve la abundancia primeramente por la parte material. Que no está mal, pero no, no es nada más eso, ¿no? es, Son varios factores. Bueno, ya uno de mis hijos saludó.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 sin criticar al universo, creo que ya es como una burla un poquito de la paciencia, porque hemos tenido que practicar la humanidad entera la paciencia durante este tiempo de la pandemia, que ya es año y medio. Y este, bueno, yo he tenido que ser muy paciente también en cuanto a mis padres, ¿no? Este, entonces, bueno, nos piden practicar un poquito más la paciencia. Como consejo, y ahora es consejo para mí y quien lo quiera pasar también que lo haga, tal vez eh, meditar estos días del lunes y martes y eh, también el miércoles y el jueves para que realmente estemos en ese centro de paz interna, de serenidad absoluta donde nada nos mueve de nuestras casillas.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 Entonces, bueno, este, de una manera personal, yo ahorita, pues, como he dicho, ya estoy tomando acción en cuanto a mi cuerpo, ¿no? De sacar citas con el dentista, con el dermatólogo, con todos los pendientes que había, que no se podía hacer nada por la pandemia, ¿no? Y igual, pues, lo que decía de hacer algo de ejercicio en un, en un gym. Y, bueno, este aparte de eso, esta carta de la naturaleza, la madre naturaleza, o sea, las plantas, etcétera. Este, de tener contacto, eh, yo, yo lo he notado muy importante, el, el tocar una planta, uh, el, el pisar el pasto con los pies descalzos, ¿no? es, es, se siente luego, luego un cambio energético, ¿no? y, y, y cómo te recontactas con, con la madre naturaleza, y esta parte femenina es la energía femenina que nos están pidiendo contactarnos con ¿no? eh, y el sol por ejemplo pues representa la masculinidad y la fuerza entonces bueno en ese sentido conectarnos con el sol también eh, aquí también hago un paréntesis en cuanto a tipo de piel uh, tiene un poco de cuidado porque los rayos ultravioleta pues se permean más hoy en día que hace 20 o 30 años y por más radiación que recibamos de estos rayos, pues más daño a la piel hacen y bueno, dependiendo de tu genética, de tu tipo de piel, pues bueno, puede dar alteraciones ahí que podrían ser precancerígenas o cancerígenas, etcétera. Entonces, bueno, lo importante es tomar precauciones, yo no digo que vivas una vida como Drácula, pero sí tener una protección solar o fotoprotector solar, que de hecho es mi caso. Entonces, bueno, la otra es, que se me ocurre aquí con la naturaleza? Bueno, pues ya sé que tengo un viaje planeado para estar en contacto con la jungla, de hecho, ¿no? A ese grado de, de naturaleza, pues. Y, por último, tu propia naturaleza. Haz contacto con tu esencia, con tu propio ser, ¿no? Cada uno de nosotros lo conoce, se conoce, y es importante hacer este contacto. Y pues lo puedes hacer ya desde acá, ¿no? Que decía con la meditación y la paz interna y la paciencia. Bueno, pues ahí ya contactas con tu propia naturaleza. ¿Ok? Bueno, esta carta es adicional. Es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice lo siguiente. Serenidad. Miren cómo había hablado de la serenidad. Pues aquí nuevamente. Entonces, bueno... Creo que de hecho esta acción es más interna que externa de lo que ahorita ya descubriendo las cartas en completo. Porque nos están pidiendo realmente hacer ejercicios de meditación, no se me ocurre otra cosa. Pero para encontrar ese sitio de serenidad, de paz interna, ¿no? Y mantenernos así, serenos, tranquilos, benévolos, ¿no? que nada nos saque de nuestras casillas, que todo es, fluya en armonía, en paz, en tranquilidad, en bienestar, ¿no? entonces bueno, esa es la acción que nos están pidiendo tomar y me llama la atención porque yo primero me fui por una acción física, ¿no? de ya vamos a tomar las riendas y vamos a hacer esto y vamos a planear aquello, pero aparentemente es más una acción interna, ¿okay? Bueno, pues espero que pases una semana extraordinaria, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años, celebran algo. Recuerda, puedes hacer una mejor versión de ti misma, de ti mismo todos los días, cada día es una oportunidad nueva. Eres luz, provienes de la luz y vas hacia la luz. La vida misma es una experiencia más que adquiere el alma, el alma significa movimiento. Y yo estoy convencido que vivimos varias vidas, no solo una, y durante toda esta existencia vamos adquiriendo sabiduría, experiencia y demás para volver enriquecidos a la fuente misma. Es eh, importante que sepas esto, que no te lo tomes tan en serio, pero que sí aproveches el que hayas venido a este mundo para cumplir con diferentes misiones de vida, todos tenemos diferentes, la principal para todos nosotros son dos, una es disfrutar de la vida y la otra es redescubrir el amor propio y realmente el amor propio no el ego, no la vanidad ok, te deseo lo mejor te mando un abrazo de luz, agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos los hago con mucho amor